Ay, no sé qué llevar, no sé qué llevar Pantalón, short, dos shorts Dos pantalones, un pantalón, un short Ah, y si es mucho, y si es poco Ah, y si lo uso, y si no lo uso Pero por si acaso, ah, qué hago, no sé, no sé, no sé. Esta es la sección píldoras viajeras. Son consejos cortitos, cortitos, pero son grandes ideas para tu viaje. Toma nota. Para llevar menos, pero tener más opciones, cómprate un pantalón que tenga las mangas removibles. Sí, sí, removibles. Les quita las mangas, se las quitas. Exactamente. Así, cuando haga calor o haya que cruzar una parte con agua, lo conviertes en shorts. Sí. Y así, cuando hace mucho frío, hay que caminar entre ramas o hay mosquitos o se te antoje. Y esos países donde hace mucho calor y prefieres caminar en shorts, pero tienes que entrar a una iglesia, a un templo o algo parecido, te pones otra vez las mangas. Pantalón. O incluso sin convertirlos en shorts, solo quieres sentir un poco de aire fresco en las piernas, les abres un poquito la cremallera y listo, ya estás mucho más cómodo. Y la gracia de esos pantalones no es solo que se pueden convertir en short. Además, son muy livianos, son muy cómodos, fáciles de lavar a mano y secan muy, muy rápido. ¿Dónde comprarlos? ¿Dónde? Muy fácil, muy fácil. ¿Los consigues desde $45 dólares por internet o en las tiendas de deportes, trekking o senderismo, como le llames? Sí, los hay para hombres y para mujeres. Y si es que en tu país no lo encontraste, pero vas a viajar Mira si en tu destino existen tiendas como Decathlon Que está en muchos países de Europa hacia las Américas Y lo compras mientras estás en tu viaje ¡Listo! Y ya sabes, si este video te gustó, no le des like Con que te haya servido más que suficiente Nos vemos en la próxima píldora viajera O sea, queda lista papel y lápiz Viajemos Estoy tan nervioso. Sí. O en las tiendas de deporte... En... De deporte. De deporte, weón. Fácil, fácil. Palabra que rime con fácil. Fácil, fácil.